Llevo como 4 o 5 videos hablando de esta arma y todavía no sé cómo pronunciarla y jamás aprenderé cómo pronunciarla a este paso, pero sí tenemos esta arma que salió en México versus zombies bastante, bastante buena. Que por cierto si no la tienen les dejaré la tarjetita por aquí arriba para que vayan a ver ese video. Para que vayan y digan si, eh, si vale la pena conseguirla, si no vale la pena conseguirla. Porque es una de las cosas que más resaltan en esta semana.